El día jueves yo estaba en la marcha estudiantil acompañando a mis hijos y en momento en que me encontraba con mi pareja, eh, estaba divisando desde lejos eh, lo que estaba pasando con los encapuchados y los carabineros. De pronto yo estoy eh, retrocediendo, viendo que venía hacia nosotros eh, el Guanaco y un destacamento de fuerzas especiales eh, y eh, tiradores de, de, del famoso paintball, que son en definitiva, digamos, los balines. Y siento un impacto, pero terrible, terrible en el ojo. Eh, yo me agarro la cabeza pensando que había sido un piedrazo y eh, mi pareja me dice que tengo el ojo bañado en, en, en una tinta, qué sé yo. ¿De repente empezó a llegar todo el piquete de carabineros? Y empezaron a tirar, a lanzar estos balines hacia la cara de las personas y uno de esos me llegó al ojo. Yo, yo creo que aquí eh, Carabineros ha actuado con total impunidad de sus actos de los tiempos de la dictadura. Creo que se estableció en los tiempos del de régimen militar un sistema de actuación de manga ancha para Carabineros de Chile. Lamentablemente, eso ha, ha sido muy difícil poder delimitar el tiempo. Y vemos cómo todos los gobiernos eh, reiteradamente dan su apoyo total a, a las actuaciones de carabineros cuando incluso están al borde o si no ya están fuera, fuera del, del margen del, de lo legal. Pero uno ve cómo los ministros de Interior siempre, siempre, en toda ocasión, aparecen dándole un respaldo total en el ánimo de que. de, de permitirles que hagan lo que quieran. Yo creo que las manifestaciones eh, eh, sociales, públicas, lamentablemente se acomete con un nivel inusitado de violencia eh, policial que ya ha sido contratado por todos los organismos de derechos humanos a nivel internacional y que lamentablemente a nivel, a nivel nacional no se toman todas las medidas necesarias. Yo creo que esto es demostrativo de que aquí lo que buscan ellos es eh, agredir, lesionar a las personas, intimidarlas para que el día de mañana la gente no vaya a las manifestaciones públicas yo creo que el objetivo de control social es muy evidente y eso debe ser tomado en consideración por todos los organismos de derechos humanos que hoy día están procurando evitar el abuso de autoridad, el abuso policial, porque yo creo que hemos ingresado a una nueva fuente de abuso policial. Yo creo que es importante que hoy día busquemos quiénes son los que determinaron el uso de este, de este armamento. Yo creo que es importante que descubramos quién es el que ha comprado estas armas, para luego, sin duda, achacarle toda la responsabilidad de lo que implica eh, la responsabilidad por las lesiones, por los traumas oculares, por los daños que se están causando a las personas. Si estas eh, armas eh, han sido compradas eh, con una autorización del Ministerio del Interior y de, y de Seguridad Pública, sin duda estaremos encontrando quién es el responsable primero de, de, de lo que está ocurriendo. Me pegaron, los, los pagos me, me dispararon. Toma, limpia la no, Si no tiene, no tiene para ¿No no no. no Mire, en primer lugar a mí me sorprende, digamos, el grado de violencia que aplican, digamos, las fuerzas de orden, supuestamente responsables de cuidar el orden, eh, contra estudiantes en muchos casos que no están ni siquiera involucrados, digamos, en, en, en ese momento en ningún acto de violencia contra nadie. Eh, estas pistolas que yo no conocía, digamos, eh, que no las había visto nunca en, en acción, me impactó eh, el hecho de que las usara prácticamente a quemarropa, o sea, que están disparándole a estos eh, jóvenes prácticamente a un metro, dos metros de distancia y apuntándoles a la cara, o sea, no, no es... Está muy claro que lo que se pretende acá no es marcar a nadie, sino simplemente causar un daño. Ahora, alguien podrá argumentar, bueno, pero son pistolas que tiran pintura, ¿no es cierto?, y que se usan para juegos, claro, se usan para juegos, pero... Cualquier pistola de aire comprimido, uno lo sabe perfectamente, que a cierta distancia puede producir tanto daño, ¿no es cierto?, como una pistola que el proyectil sea impulsado por otra cosa. En el fondo, lo que impulsa siempre el proyectil es el impacto, digamos, de, de la fuerza, ¿no es cierto?, de aire o de alguna acción que produzca la salida de impacto. Y en este caso, digamos, el impacto que se produce esta, esta bola de pintura, digamos, en, en, en una persona en la cara, eh, sin duda que es grave. Bueno, sin duda que el área, digamos, más comprometida en una acción como esta es la vista, ¿no es cierto? Son los ojos. Y de hecho, en los juegos que se hacen, todos sabemos que usan anteojos los que juegan, y son anteojos que protegen prácticamente la acción, y eso que en el juego se, se dispara a distancia, nadie dispara a quemarropa a nadie. Pero en este caso, digamos, cuando este, esto, estas pistolas se apuntan a la vista, a los ojos, ¿no es cierto?, eh, hay estudios hechos en la literatura internacional que han mostrado daños severísimos a la vista. O sea, hay una publicación reciente en el American Journal of Thermology, que es un estudio que se hizo en Miami, sobre 36 personas que fueron afectadas, digamos, con estas pistolas eh, y de una relativa distancia, pero por algún motivo la persona había perdido los anteojos y le impactó directamente en la vista. Y lo que se demostró es tremendo, o sea, el 86% de las personas afectadas por esto tuvieron que sufrir operaciones para poder recuperarse. En el 30% de los casos hubo ruptura del globo ocular. En un 25% de los casos hubo desprendimiento de retina. O sea, estamos hablando de daños en el ojo, pero en muchos casos irreparables, porque se vio que alrededor del 40% de los que habían sido afectados con esto no tenían una recuperación completa de la vista. Entonces... Yo creo que esto yo lo encuentro casi una acción asesina, digamos dispararle a una persona a la vista con una pistola que tiene otra finalidad, porque yo puedo entender que Carabineros pretenda de alguna manera identificar quiénes son los que están causando el disturbio, pero dispararles a la vista con esto es una acción absolutamente criminal. O sea, el daño que ellos pueden estar causando a las personas es irreparable, ¿no es cierto? Y no tiene justificativo. Y lo que pasa es que los ojos... ¿no es cierto? son claramente muy susceptibles a un daño. O sea, una a veces no necesita ni siquiera mucha fuerza para causar un daño, para provocar no es cierto la ruptura del globo ocular o, o una hemorragia que sea, que sea responsable después de la pérdida del ojo o el perdimiento de la retina, ¿no es cierto? la alteración, el daño de la córnea. O sea, cualquier acción sobre el ojo no se necesita ni siquiera demasiada fuerza para causar daños irreparables. Entonces, el tema pasa por eso. O sea, acá lo que estamos hablando es un daño ocular más que en daño en otro órgano, ¿no es cierto? Porque la verdad es que los otros órganos están siempre protegidos. Y puede ser que le produzcan dolor a la persona, pero no es un tema de dolor, este es un tema de daño en un órgano vital que es irreversible. Esto obedece a, un, a, un, a una situación eh, yo diría una estrategia militar. O sea, aquí francamente yo no puedo creer que esto sea eh, producto de. La casualidad que un carabinero se puso a disparar como loco. Es decir, esto lo venimos viendo desde hace un buen tiempo. Bueno, lo que yo, yo creo que quieren hacer es generar el miedo y que, y que la gente no siga marchando a aplastar todo el movimiento estudiantil. Entonces yo llamo a que se siga luchando y se siga avanzando y que y no, no darles el favor de dejar de ir a las marchas. Yo hice un emplazamiento al señor Chadwick, como principal responsable de esto, para que obligue a carabineros a hacer una investigación y entregar a los culpables y ponerlos en manos de la justicia. Lógicamente que nada de eso sucedió. Entonces es un asunto de extrema urgencia denunciar estos actos y ponerle un párele ya, porque de lo contrario en la próxima marcha vamos a ver exactamente lo mismo. ...en Boston en el año 2006 murió una mujer... Eh, ...que fue impactada en el ojo también por una de estas balas de pintura... Eh, ...por lo tanto hay precedentes, hay antecedentes... ...hay investigaciones que demuestran que este tipo de armas ...deben sal salir eh, de, de utilización en la, en la vía pública... De ...deben ser eliminadas eh, eh, su utilización por las fuerzas represivas... ...en Boston...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 ...y ha vulnerado sus derechos... ...en particular respecto del uso de los balines de goma... ...estas pinturas de paintball... ...en, en un caso en cual particular... ...en el que eh, se eh, perdió prácticamente el 100% la visión... ...de un, un joven estudiante de 15 años... ...por lo tanto presentaremos una querella... ...ante un juzgado de garantía... ...para que sea la justicia civil, la fiscalía... ...la que investigue el presente caso... ...y para que determine la participación concreta... ...de qué carabinero... ...y la responsabilidad no solo individual... ...sino que luego la responsabilidad institucional... ...en el uso de este tipo de, de armas. Eh, evidentemente nos encontramos con el problema... ...de la identificación de los carabineros... Eh, ...pero desde que tienen algunas señas en, eh, especiales... ...o particulares, en eh, los cascos en particular... Eh, ...es posible identificar a los carabineros... ...y por lo tanto es posible determinar... ...la participación concreta de alguno de ellos... ...en los hechos que se, que se van a investigar... ...y en ese sentido es posible también... Eh, ...que existan condenas respecto de carabineros en particular... Es decir, no solo la eh, persecución de la responsabilidad institucional de carabineros y por tanto también del Ministerio del Interior y del Gobierno, sino que también la responsabilidad personal que tienen los carabineros que participan directamente en los hechos. Efectivamente, tenemos el problema de la justicia militar, pero nosotros sostenemos que es inconstitucional, vulnera garantías eh, básicas de los derechos de las personas, eh, incluidos los imputados también por cómo funciona ese sistema, y en ese sentido creemos que es posible eh, que se mantenga dentro de la justicia civil, incluso recurriendo ante el Tribunal Constitucional. En todo caso, eh, esto, en la medida que pase a justicia militar, terminaría necesariamente en tribunales internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, el Estado chileno, ya fue condenado hace varios años respecto de un caso... Eh, ...en donde se cuestionó duramente la justicia militar... ...y de hecho en la última modificación que se realizó al Código de Justicia Militar... ...la Corte Suprema cuestionó eh, el, la situación en que la justicia militar pudiera... ...juzgar delitos en los cuales eh, civiles son víctimas y los imputados son militares. Creo que lo que uno tiene que exigirle a Canarios de Chile y al Ministerio del Interior que este instrumento ya prácticamente de guerra, de amedrentamiento, se deje utilizar por parte de esta institución policial y que se retire todo este armamento de los arsenales de carabineros.